¿Eh? Tú querías tu carro el año mientras yo estaba buscando más dinero. Y ahora que lo tengo, tú quieres volver, pero ya no te quiero. No quiero una mujer que vea el interés primero. Puesto pa' coronar cuando no tenía nada. Te burlabas, pero ahora quién se va a burlar. Aún no estoy pegado y ya sueno high. Hay mamacita por tu interés, goodbye. Mientras yo estaba en mi casa escribiéndote otra canción. Tú estabas con ese bobo bajándote el calzón. Pero en la vuelta me apure, no estoy pa' malos ratos. Escribí grave, ahora estoy creando puros palos. Palo por aquí, palo por allá pegado en mi zona pronto internacional todo fue queriendo no me vas a olvidar donde sea que vayas mi nombre va a sonar Estabas tan feliz tu mundo era gris llegué a tu vida para sanar todas las cicatrices Y me pagaste así mala suerte para ti alejarme de vos fue lo mejor que hice mañana sonando en la radio o en la tv en notificaciones te saldré mujer si no quieres verme apaga tu cel ya la par y no vayas porque ahí estaré ya voy llegando al evento si tú me miras pues lo siento Solo colones en aumento Por ti no me arrepiento Yo te entregué mi 100% por eso ahora yo te estoy diciendo Que tal vez en unos años mire a Panamá Consiga una morena que me quiera amar Pero por ahora con todas voy a jugar Ay baby, solo quiero gocear Tal vez en unos años mire a Panamá Consiga una morena que me quiera amar Pero por ahora con todas voy a jugar Ay baby, solo quiero gocear Ey, Muero de ganas pa' que me mires en un video, y recuerde cuando tú me trataste súper feo, ay más no te nego que mucho culo ahora picheo, tengo el DM lleno solo a las bonitas leo, todas buscan dinero, eso lo tengo claro, vivo en la mía muy enfocado en mi trabajo, ya me he enamorado y me ha salido caro, por eso las uso y que se vayan para acá, no quiero más love, puesto pal millón, Never pa una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 506 Es mi Azteca. Ah. De